Debemos despojarnos de falsos temores hacia el capital externo. No vamos ni iremos al capitalismo. Eso está totalmente descartado. Así lo recoge nuestra Constitución y lo mantendrá.